Bienvenidos a todos a este evento. Soy Oneida Saenz, periodista nicaragüense. Eh, tengo 12 años de residir en España. En Nicaragua eh, yo era periodista, eh, estuve trabajando eh, en medios de comunicación escritos. Eh, eh, lo último que hice era en televisión. Yo abrí un noticiero en un canal eh, local y ya los últimos tiempos, porque la situación política era insostenible, eh, me vi obligada a cerrar mi, mi, mi medio. Y, y bueno, eh, entonces este, de ahí empezó todo. Esta es toda, toda la, la historia de, de una periodista eh, que tuvo que olvidar su profesión, tuvo que olvidar todo lo que todos sus estudios, todo lo que lo que me costó tanto esfuerzo a convertirme en una trabajadora de hogar, a convertirme en una camarera, a convertirme en una trabajadora de supermercado y bueno, y lo que me ha mantenido viva ha sido eh, los voluntariados. Eh, creo que el hecho de, de desempeñar un poco mi trabajo en... en organismos como su racismo me ha mantenido un poco viva y es lo único que no me ha hecho olvidar de lo que, lo que a mí me apasionaba, lo que, lo que yo estudié. Y bueno, es, es algo terriblemente eh, duro llevarlo porque es como que tu profesión eh, no existe aquí, o sea, es olvidar todo lo que has aprendido y empezar de cero y acerté a la idea de que eh, no has estudiado, que aquí tienes estudios primarios,